computadoras, y a dispositivos, eh, todo lo que es computadoras y dispositivos que podemos operar, que procesan información, procesan cálculos, procesan fotos, eh, le aplican filtro, etcétera, todo eso hace parte de, de, de unos componentes informáticos, los podemos diferenciar entre lo que podemos tocar de nuestro, nuestra máquina, bien sea las teclas, el teclado, eh, la pantalla, eh, la cámara, todo lo que podemos tocar, tocar, que es, físicamente existe y lo podemos ahí ver, se denomina hardware. Eh, y por otro lado, todo lo que no podemos tocar, pero sí podemos manipular, como por ejemplo, eh, podemos abrir programas, podemos escribir en, en, usando el teclado, eh, eso se denomina software, y son aplicaciones que vienen, eh, bueno, que podemos instalar en nuestro sistema operativo. Te iba a hablarle entonces de esta crítica a Microsoft, eh, y es que desde que, por lo menos en mi caso, desde que estaba pequeño, el único sistema operativo que existía y que estaba disponible y que todo el mundo conocía, eh, y que inclusive enseñaba en el, colegio, en el colegio, en la escuela, era Windows. Los computadores tenían Windows instalado y todo era Windows. Eh, y luego cuando ya yo salí al mundo de la, de la informática, o sea, me encontré con que existían otros sistemas operativos, y con funciones muy diferentes a las de Windows. Entonces, yo, yo esto lo relaciono con como, como enseñar a fumar a los niños. Si tú enseñas a fumar a, a los niños desde pequeños, pues ellos van a crecer como fumadores. Lo mismo como Windows. Si tú a los niños les enseñas desde pequeños a usar Windows, eh, mucha gente va a crecer. Inclusive, como les decía, va a morir pensando que el único sistema operativo que existe es eh, el de la corporación Microsoft, que se llama Windows. Windows tiene un gran problema y es que las aplicaciones, bueno, la mayoría de las aplicaciones eh, desarrolladas para Windows y desarrolladas por Windows eh, son aplicaciones no gratuitas, son aplicaciones que requieren que el usuario invierta un, una cantidad económica significativa para poder tener esas aplicaciones. Bueno, muchos dirán, bueno, profe, ajá, si hay ingenieros que se matan allí eh, dos meses trabajando, pues... Es lógico que recauden algo de dinero, pues sí, eso está bien. Eso está bien, pero eh, la mayoría de la plata que uno compra, por ejemplo, la suite de Microsoft, vamos a, a mirar por aquí cuánto cuesta Office 365. Es eh, la última versión de, de, de Microsoft, eh, bueno, cuesta 189 mil pesos. Eh, y de hecho, si ustedes... <coughs> Eh, si, si llega alguien de, no sé, de la DIAN, o alguien del Ministerio del Interior, y llega a su computadora, y bueno, le dice, bueno, muéstreme la licencia de ese Windows que usted tiene ahí instalado. Usted no tiene licencia, entonces debe comprar primero que todo la licencia de Windows. Además de eso, eh, debe comprar eh, la licencia de Microsoft Office para poder usar Word. Bueno, eso es una cosa, desde que si uno quiere estar en la legalidad, pues obviamente debería, debería comprar, bueno, y si estás acostumbrado a usar Windows, deberías comprar Windows. Yo no le veo nada de lo malo a la gente que quiera pagar. si como hay gente que paga por, por, por, por cosas, mucha gente le gustaría pagar por Microsoft Windows y paga por eso, y paga por la suite de, de Microsoft Word, Microsoft Excel, la suite de Office también deberían, si les gusta, y están acostumbrados a usarla, pues deberían pagar para ser legal. Ahora está en las universidades eh, hay una gran parte del presupuesto de las universidades que se va, bueno no una gran parte porque el resto se la roban, pero hay una parte de la del, sol, del, del presupuesto de la universidad que está encaminado a, a esto, a pagar los computadores que usan las auxiliares administrativas, las secretarias que utilizan Windows, esos computadores deben tener licencia y esa licencia es paga, y se paga anualmente, o se paga, eh, no sé, cada cinco años, cada, etc. La universidad invierte plata en eso, en licencia, y es porque las secretarias solamente saben usar Windows, bueno, y muchos docentes solamente saben usar Windows, y los computadores que están en las oficinas deben tener Windows, y la universidad, como un ente público, debe eh, sacar una parte del presupuesto para pagar todas esas licencias. Entonces Windows no es lo mismo, no es el único sistema operativo que existe dentro de la gama de sistemas operativos. Eh, tenemos sistemas operativos, bueno, aquí está Windows. Yo creo que Windows en, en computadoras, en máquinas de escritorio y computadores portátiles, si no estoy mal, pues, bueno, oh, ahora hay una gran, un gran auge de Mac, pero pónganlo ustedes hace cinco años, creo que casi el 98% de las computadoras en el mundo... Usaban Windows, bien sea eh, legal bien sea legal, o pirata. O sea, legal o pirata, ahí los vamos a meter todos en el mismo, el mismo saco. Y los computadores en el mundo usaban, el 98% usaban eh, Windows. ver, bueno, Mac más o menos estaba en un 1. ¿Qué? Coloquemos un 1.5% y eh, bueno, igual también legal y pirata, y el resto 0.5% de todas las computadoras de, del mundo usaban Linux. El logo de Linux es un pingüino, eh, está muy relacionado con, bueno, en, de hecho un Linux en particular que es eh, el Linux Gentoo que es esta generación de Linux, Gentoo eh, y el Linux Gentoo pues tiene como imagen un pingüino, y de hecho el pingüino Gentoo es uno de los pingüinos más rápidos del mundo entonces por eso es que es el Linux es el Linux más rápido por eso se llama Linux Gentoo eh, bien pero entonces eh, después de hace no sé lo, la, el auge de los celulares nació hace usted hace siete años desde que la mayoría de las personas de clase media clase media baja ya pueden adquirir un, un celular pues desde hace siete años yo creo que eso está eh, más que es más posible, pero bueno, hace 10 hace años, tener un celular eh, era un lujo, y los celulares pues estaban desarrollados por compañías, como Nokia, Motorola, etcétera, que compañías que fueron fusionándose, caducando, etcétera y hoy se puede decir, hoy en día, hoy en día con el auge de los, de los, de los celulares, pues, esta es otro, otra línea de tiempo totalmente diferente, se puede decir que Android el sistema operativo que manejan los celulares eh, de código abierto, como por ejemplo, celulares Xiaomi, celulares eh, eh, Huawei, celulares eh, inclusive los Motorola, bueno, la gran mayoría de los celulares, si es decir, eh, Android le pone pie a Microsoft y a Apple, pues pongámosle que esto es el 90% de la gran mayoría de los celulares. Hay dispositivos celulares más caros, más exclusivos, como por ejemplo los eh, iPhones, de esta empresa de la manzanita, y a esa le vamos a poner por ahí que el 8% eh, de, de usuarios en el mundo, y solamente quedaría que un 2% de usuarios con eh, celulares que corren el sistema operativo operativos Windows, que de hecho para celulares se llama Windows Mobile, pero eso eh, no funcionó bien y estas ventas, o este, este, este uso va cada vez más en decadencia, está la competencia entre Apple y Android, entre iOS y Android, hay una competencia ahí bastante reñida, pero en el mundo la mayoría de la gente lo que puede adquirir es un celular, eh, no Apple, un celular no, no iPhone, que va a tener sistema operativo Android. ¿Y, ¿Y a qué hago referencia con ese sistema operativo? Pues nosotros estamos aquí, Aquí estamos nosotros, estos somos los usuarios. Eh, y nosotros como usuarios vamos a interactuar con aplicaciones, ¿sí? con programas que se abren, programas que se cierran, ventanitas que se mueven, qué sé yo, texto que aparece en pantalla, nosotros interactuamos con las aplicaciones, y las aplicaciones son controladas por el sistema operativo. Entonces el sistema operativo es como la gran madre que está detrás de todo, eh, que se encarga de ver qué es lo que quiere el usuario, y pues a través de la aplicación comunicarse con el usuario. Ahora, el sistema operativo es eh, todo, aquel, todo aquel software que, se, que es el encargado de manejar eh, la máquina, de manejar el computador, y por acá abajo tenemos el hardware. Entonces el sistema operativo está en constante manipulación y constante control del hardware para poder llevarle una mejor experiencia al usuario. Entonces el sistema operativo está ya por el final, nosotros de hecho sistemas operativos no los podemos ver, lo que vemos son las aplicaciones que están instaladas, pero bueno, el sistema operativo es que está en control del hardware para que el usuario esté siempre siempre eh, contento. Los sistemas operativos, como, como el hardware también, eh, tienen obs obsolencia, se van eh, desactualizando, van generando, bueno, no todo es perfecto, algunos tienen errores, tienen bugs, tienen problemas de compilación, etcétera, y esto debe ir evolucionando con el mismo desarrollo del hardware. Entonces, a medida que va aumentando el hardware, debe ir uh, aumentando los sistemas operativos. Entonces, por eso que ustedes ven que los sistemas operativos eh, van cambiando de versiones. En Windows, el sistema operativo con el cual los computadores empezaron a venderse fue, se denominaba Windows NT. Eh, luego de NT fue... Si mal no estoy en Windows 95, el 95 saltó al 98, del 98 saltó a Windows Millennium o Windows 2000, que es uno de los peores Windows que existen, de hecho, eh, eh, Microsoft solo quiere borrar de la historia. luego saltamos si el a Millennium, Windows. profesor. ¿Cómo? El peor que existe es el Millennium. Sí, eso es de los peores sistemas operativos que existió. Luego del millennium eh, Windows se movió rápido y desarrolló un, desarrolló un sistema operativo bastante eh, útil, que es Windows XP, que se usó bastante, era bastante estable. Después del XP, saltamos a Windows 2000, si mal no estoy. Bueno, ahí ya se me pierde la línea de tiempo. Eh, luego entonces fue, vino Windows 7, eh, luego de Windows 7 vino Windows 10. Después del XP vino Windows Vista. Ahora sí, yo me acuerdo. Windows Vista. Después del Vista creo que evolucionó al 7. Después de Windows 7 eh, pasamos a Windows 10, que es la versión actual de Windows. Entonces, el, los profe, Windows antes, a... profe antes, del, de, antes del Windows NT hubieron creo que dos Windows Bien, más de o OS. tres. ¿De OS? Antes del NT. Bueno, sí. Pues será. Pues pues, era un Windows 1, Windows 2, creo que después vino el Windows NT y de ahí sí 95 y la línea. Bueno, el video el ese, que es el sistema operativo de, de Windows, bueno, el, perdón, el, el core de Windows, eh, implementaba pues fue implementado en esas versiones primarias de Windows, como Windows 1 o el Windows 2, ya cuando ellos estuvieron lo suficientemente contentos con, con la... Funcionalidad y la estabilidad del sistema operativo lo implementaron en este Windows NT, pero ya desde DOS ya se utilizaban las típicas ventanitas, y de hecho, por eso es que Windows se llama Windows, porque es ventanitas en inglés. Eh, pues bueno, porque existen ventanas con las que podemos interactuar, y ahí va la línea de, de Windows. Eh, la línea de Apple, yo la conozco poco, pero sé que cada año, cada año, ellos van eh, cambiando la versión del sistema operativo. Empezaron con, con Leopard, eh, luego de Leopard brincaron a Snow White, eh, Maverick, etcétera Entonces todas las versiones de Mac van aumentando año a año. Eh, igual sucede con, con Linux. Con Linux lo que no... bueno, Linux sigue siendo el mismo sistema operativo, pero lo que actualizan en Linux es el kernel. El kernel. Ya en su momento les hablaré de qué significa kernel. Eh, igual con, con Android, eh, los sistemas operativos de Android van, eh, van avanzando, pero no con números, así como Windows, sino con, con versiones de las letras del abecedario. Eh, estaba Lollipop, estaba... Bueno, a, a, ustedes ya verán que las versiones de, de Android tienen nombres de dulces. Eh, tenemos Lollipop. O sea, vamos a ver la, cuál es la versión actual de Android. Creo que es Android 10. Y ya digo cuál es el nombre de la versión. Ah, bueno, aquí una uh, versiones de la historia de Android. Entonces, miren, empieza empieza por Cupcake, donut eh, iclay Froyo, Ingelberg, Honeycomb. Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, eh, Nougat, Oreo, creo que Oreo creo que es la que está ahorita, Android 8, vamos a ver cuándo se fue soltada la 8, y creo que la que viene ahora es Android Pie. Ahora aquí Android Oreo, esta fue la fecha en la cual se liberó fue agosto del, 20, agosto del 2017, Vamos a ver la Android Pi, agosto 6 de 2018, y luego pues están estos Android 10 y 11, creo que es la, la última es la 30. Esa Android 11 se liberó hace un mes, septiembre, septiembre 8 de 2020. Y bien, eh, así, así como les decía, como va aumentando el desarrollo de hardware, así debe ir aumentando el desarrollo del sistema operativo. Ah... Uh, Existe una, voy a borrar esto, ¿Qué? ¿Qué ¿Qué? existe una teoría bastante conocida, pues aquí, no puedo esa, que se denomina la obsolescencia, obsolencia también, programada. Y eso se le critica mucho, mucho, a esta empresita del, del loguito ese de la manzana. Bueno, yo estoy usando eh, Mac, y eso se critica mucho. De hecho, esta Mac que yo tengo en mi poder, yo la compré en la ciudad de Hong Kong en el año 2000, eh, 2018. No, no, no, no. Yo la compré. Ya les digo cuándo. Fue en 2015. Bueno, pónganle que mi Mac tiene alrededor de 5 años de, de edad. Y el, el tipo de, de, de sistema operativo que está corriendo esta Mac... Aquí yo puedo ver acerca de esta Mac, es Mac OS Catalina, la versión de Catalina. A partir del próximo año, Mac va a actualizarse a una nueva versión de sistema operativo y mi computador ya no va a poder instalar ese sistema operativo. Entonces, si yo quiero tener la última versión de Mac, me gustaría comprar otro Mac más reciente. Sí, profe, pasa como con los iPhone. Sí, los, los iPhone, pues ese, ese problemita de la obsolescencia programada, pues, está bastante arraigado con esa empresa, como les decía. Eh, por ejemplo... Pero, pero esa estrategia para, o sea, para que se la, uno actualice? Claro, es una estrategia de marketing y es una empresa, o sea, ellos no son filántropos, O sea, ellos no, no van a salvar el mundo, a ellos les interesa, lo que único que les interesa es hacer más dinero. Y más dinero, cosa que se critica, o sea, yo no estoy en contra de una empresa y pues, ellos pueden hacer con con ello, lo que les plazca, pero bueno, deben pensar en que existen personas. Bueno, igual hay, en este mundo hay de todo, y hay personas que endiosan o eh, creen que Mac es lo último, pero bueno, existen otros, otros tipos de celulares, eh, hablando de los iPhones, con mejores características y muchísimos más baratos. Y bueno, en este mundo hay de todo. Eh, de eso, ¿Cómo? Sí, yo creo que los Xiaomi eh, en, en comparación utilidad con el precio superan a superan a Mac. A, a, eh, los cargadores. Eh, los cargadores de estos dispositivos también están programados para que en un tiempo determinado, pues el cable se vaya dañando y se vaya ajando. Y a ti te toque comprar un nuevo cable, etc. Entonces eso va a ir. Eh, Dentro de la filosofía de esta empresa, en donde eh, lo que ellos están buscando casi siempre es eh, tener la mayor ganancia posible. Eso sucede, pues, otras empresas lo hacen también, pero de manera disimulada, pero esta empresa es mucho más descarada. Bien, eh, vamos a ver la interfaz de sistemas operativos. Eh, yo estoy seguro de que Windows eh, muchos la conocen. Y ahí más o menos, simplemente para que recuerden y conozcan, Windows tiene un botón de inicio que está en la parte izquierda abajo. Ese botón de inicio nos, pues, nos permite acceder a, a un menú desplegable en donde yo puedo, en ese menú, eh, cargar o abrir aplicaciones. Eh, abrir ventanas con información, etc. Desde ese menú de botón de inicio, pues, puedo, valga la redundancia, iniciar cualquier operación. Eh, tenemos, como casi todos los sistemas operativos, un, un, una papelera de reciclaje, que es un, una carpeta destinada para colocar allí archivos temporales, o archivos que en algún momento voy a eliminar. Eh, aquí las ventanas de Windows, de hecho, por eso que se llama Windows, pues son estos cuadros que ustedes ven allí, los tenemos en la parte izquierda por pues, un menú deslizable que, que me indica ahí la, la ubicación, donde estoy trabajando, la ubicación de trabajo. Eh, aquí abajo yo puedo añadir iconos de acceso directo a aplicaciones. Eh, por acá yo puedo configurar la fecha, la hora, inclusive puedo activar la, el menú de Wi-Fi, desconectarme de la Internet, conectarme. pues Esta es la interfaz general de Windows. esto es una ventana general de Windows. Les voy a mostrar, bueno, aunque eh, también la pueden ver en mi computadora, esta es la ventana general de eh, Mac, y bueno, tiene casi, casi las mismas eh, aplicaciones en Mac. Lo, de lo que carece Mac es de ese menú de inicio. Pero eh, en vez de ese menú de inicio, Mac eh, tiene un Launchpad, que es más o menos un menú de inicio. Ustedes verán, yo le voy a dar clic allí. Y se me abre una, como una interfaz para cargar cualquier aplicación que yo tenga instalada en mi computador. Eh, no tiene botón de inicio, pero tiene Launchpad que en, en última es la misma cosa. Bien, eh, sigamos. Eh, tiene también un bot, una papelera de reciclaje que aparece ya en la parte, aquí aparece aquí en la, en la parte derecha, papelera de reciclaje. Aquí arriba tenemos las barras de, o, o los menús. En este caso, el programa que está activo, que es Microsoft PowerPoint, eh, tiene sus respectivos menús allá arriba. Y además, adicionales eso los tiene acá abajo, pues los mismos menús que están ahí arriba son los que están acá abajo, File, Menú File, el mismo menú, eh, Edit, Insert, el mismo menú de acá de Insert, y así sucesivamente. Todos los menús que están acá arriba son, pueden ser accedidos desde esta parte de acá abajo del programa. Y así cada programa, eh, él automáticamente me coloca su menú aquí, por ejemplo, voy a abrir eh, Chrome, y el aquí este menú que me muestra es el menú de Google Chrome. Acá arriba puedo configurar hora ver el reloj como análogo o como digital. Eh, puedo configurar el tipo de teclado con el cual estoy trabajando, teclado gringo o teclado español. Eh, volumen, Wi-Fi, estado de la batería que tengo que reemplazar de pronto. Y bien, eso es con respecto a Mac. Eh, para los usuarios que vienen de Mac hacia, perdón, que vienen de Windows hacia Mac, no creo que haya mucho trauma, mucha, pues porque Mac está orientado o, o de hecho se pensó para que existiera esa transición. Usuarios que utilizan el sistema operativo Windows, pues se muevan a Mac, dado que es más visual, más atractivo. Eh, y hay algo que sí tengo que reconocerle a Mac, al sistema operativo Mac OS, y es que es mucho más estable. Este sistema operativo es bastante estable, yo puedo dejar este computador prendido por semanas, por meses, y el rendimiento no se va a ver afectado, no hay, no hay archivos temporales que van a generar consumo de memoria, etc. Eso sí está bastante optimizado para Mac. En cambio que con un computador en Windows, pues lo dejas ahí... Eh, me acuerdo que los computadores antes, tú tenías que apagarlos cuando los dejabas de usar, y de hecho muchos padres... de Ustedes verán, cuando ustedes terminan de trabajar, ¿pa? ¿sí? ¿Ah, ¿por qué no apaga el computador? Eh, por eso, porque se sobrecargaba de información, se generaban muchos archivos temporales, eso volvía una una cosa bien lenta, y tenían que llamar al técnico para que viniera a reiniciar el computador, eliminar archivos temporales, etc. Ah, listo, entonces, de los sistemas operativos que mencionamos acá, tenemos Windows, ya lo, ya lo vimos, ya vimos la, la ventanita de Windows. Tenemos Mac, ya también lo vimos, y ahora vamos a ver sistemas operativos eh, Linux. Como les dije, Linux eh, existe una gran variedad de, de, de distribuciones de Linux, dado que lo siguiente: ah, esto, o sea, este sistema operativo y, y estas cosas visuales del sistema operativo, yo que sé, que la ventana aquí coloque esto azulito, que por aquí se ve una sombra, que cuando tú arrastres la ventana eh, se genere que se yo, o sea, todas esas aplicaciones y, y características visuales del sistema operativo, e inclusive el sistema operativo Windows mismo, está oculto. Está oculto a la vista de los humanos. Eh, nosotros no podemos, en teoría, eh, editar nada del sistema operativo. Todo está oculto porque todo hace parte del código fuente. El código fuente, eh, cuando veamos programación, eh, es eh, unas líneas de código, para la redundancia, unas líneas de código escritas que hacen que esto se vea así. ¿sí? Y eso está por detrás del sistema operativo y el usuario normal no puede ver nada de eso. ¿Por qué? Pues porque Windows pensó listo, nuestros usuarios tienen un coeficiente intelectual eh, por debajo de 50, entonces a ellos no les va a interesar cómo funciona esto, lo único que les interesa es que funcione. Entonces nuestro código fuente va a estar oculto, va a estar detrás de todo eso, va a estar oculto, y además de eso vamos a la oficina de patentes y vamos a patentar esto. Para que todo el mundo que utilice Windows me tenga que pagar. Sí, eso es lo que hizo eh, Bill Gates con su sistema operativo Windows. Bueno, ahora Bill Gates se convirtió en filántropo, está intentando acabar con el coronavirus, pero bueno, ya eso es otro cuento. Eh, ¿De dónde creen que ustedes que salió la plata de Bill Gates? Por todos los sistemas operativos que ha vendido, no es que se la ganó en el baloto. Bien, entonces, eh, todos estos, estos códigos y ese eh, código fuente está oculto. Y además de estar oculto, está patentado. Y, y hay que pagar por, por usarlo, ni siquiera por verlo, por usarlo. Eh, lo mismo sucede con Mac, da, bueno Mac tiene un, un, una historia en común con Linux, de hecho Windows también tiene una historia en común con Linux, pero Windows fue mucho más antes, entonces se cree que nacieron por aparte, y en Mac ambos nacieron de un una tipo de, de sistema operativo original, o llamémosle el, el primario, que se llama Unix. ¿Sí? Si ustedes preguntan, Mac es basado en Unix. Unix. Y Unix, pues era un sistema operativo primario que igual tenía un kernel. Y ahora, kernel para Unix es lo mismo que código fuente. Código fuente. Entonces, Unix tenía un kernel abierto. Un tipo de licencia que donde todo el mundo, cualquier persona con, con la astucia suficiente, podría descargar el kernel y empezar a modificarlo Entonces, eh, bueno, esto no fue original idea de Steve Jobs. Bueno, los precursores de Mac antes de Steve Jobs eh, pensaron, listo, como esto lo podemos, lo podemos ver, vamos a hacer el nuestro propio, bajo unas licencias, bueno, bajo un código diferente, vamos a modificarlo ahí un poco, Igual vamos a patentar todo eso. Y también le vamos a cobrar a los usuarios eh, idiotas que, que nos paguen por usarlo. A los usuarios con coeficiente intelectual eh, o de bajo de 50 que nos paguen por usar nuestro sistema operativo. Y yo no, yo no estoy diciendo que todos seamos así, sino que a, así es como funciona, como estas empresas nos creen a nosotros los usuarios, con, nos creen con con coeficiente intelectual, eh, que no nos vamos a dar cuenta de lo que en realidad está sucediendo. Entonces, <coughs> UNIX lo que hizo fue eso. Eh, eh, ellos eh, adoptaron unos estándares que se llaman G GPL, GPL General Public License, y esto lo adoptaron ellos a su, a su conveniencia para poder patentar y para poder vender eh, información. Entonces, eso fue lo que hizo lo que hizo Mac en su, en su inicio. Pero entonces, esa es, como por ejemplo, como por llamarlo así, la, la vertiente mala, o sea, la, la historia mala de Unix. Eh, Unix también fue, eh, empezó a ser desarrollado eh, por personas que decían: No, esto es gratis, ¿por qué tenemos que cobrar? Esto es información en el libre, todo el mundo la puede usar. Pues aquí no tenemos por qué cobrar nada. Entonces, ahí fue donde nació Linux que sigue usando licencias de público general, EPL, eh, bajo unos estándares que se llaman GNU, y listo, entonces ahí nació Linux, y Linux tiene muchísimas, eh, o sea, entonces los desarrolladores de, de sistemas operativos, o los desarrolladores, los ingenieros de sistemas, la gente curiosa, pues digo, bueno, yo voy a tomar ese código, ese kernel, voy a tomar ese kernel, y lo voy a adaptar para lo que yo quiera, por ejemplo, pues yo quiero hackear, entonces voy a adaptar el kernel para que me sea más eficiente para hackear eh, cuentas bancarias o, o contraseñas de Facebook de los novios. Eh, voy a hackear eso, entonces ahí se desarrolló un Linux que se llama Cali, que es la interfaz que ustedes están viendo aquí. Eh, y así, dependiendo de las diferentes necesidades que tenían los usuarios o, o el desarrollo, desarrollador, perdón. Así nacieron diferentes versiones de Linux y de hecho en este, en este momento existen muchísimas versiones de Linux eh, tenemos Ubuntu tenemos Debian tenemos eh, Gentoo que que les estaba hablando? Eh, tenemos OpenSuse y así existen muchísimas versiones de, de, de Windows perdón de Linux sí cada una adaptada a cosas diferentes. Existe Scientific, Linux, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de esas versiones, pues aunque todas trabajan con el mismo kernel, tienen funcionalidades diferentes. Este Linux, que ustedes están viendo aquí, es eh, Linux Cali Pero ahora, cada usuario también dijo, bueno, ya yo no quiero que, mi, que todos los Linux sean iguales, que se vean iguales. Yo voy a adaptar cosas diferentes. Y allí nació esto, que se denomina entorno gráfico. Los entornos gráficos son lo que le dan la mayor riqueza visual a Linux. En este caso, el entorno gráfico que ustedes ven en este sistema operativo de Cali se llama Gnome. Sí. Y el sistema operativo Gnome, pues eh, ustedes ven que hay como un launchbox aquí en la izquierda, parecido a Mac. Que se cree que Mac se copió de esto, pero bueno, no, no hay pruebas al respecto. Existe una ventana de aplicaciones y no más. O sea, es bastante sencillo, eh, bastante intuitivo esto es con respecto a la interfaz GNOME que tiene estas características en particular. Entonces les decía, ahora vamos a ver todas las diferentes o, o las más vistosas eh, interfaces gráficas para Linux. Entonces esta es la interfaz de un Linux con bueno esto es un Linux con una interfaz gráfica que se llama Xfce, eh, bastante somera, bastante eh, eh, intuitiva también, tiene como un botón de inicio acá y pues se despliega todo el panel de, de aplicaciones le doy clic allí y se me abre la aplicación esta otra interfaz hace referencia a, a una interfaz gráfica que se llama Cinnamon eh, este es Linux Mint y bueno, es parecida a, a la interfaz que vimos anteriormente pero cada interfaz tiene sus propias funcionalidades diferentes, aquí hay un menú muy parecido para activar la hora, activar la red, etc. Eh, también tiene un menú de, de, de inicio parecido para lanzar aplicaciones y tú puedes arrastrar la aplicación y colocarla aquí como acceso directo, tal como hacemos en Windows. Esta otra interfaz eh, se denomina KDE, eh, también es una un interfaz de Linux, y pues es así como se ve el menú de la pantalla de inicio, pues también es muy parecida a visualmente a Windows, pero funcionalmente, bueno, totalmente diferente. Ahora, las ventajas de que estas interfaces gráficas funcionen en cualquier Linux, es que yo puedo tener un Linux, uno solo, uno solo, por ejemplo, puedo tener Ubuntu, con todas esas interfaces gráficas que vimos allí. Y cuando a mí se me encanta, de, bueno, hoy quiero usar eh, Gnome, entonces yo cargo la interfaz de Gnome y todo mi Linux se va a ver como Gnome. Cuando yo digo, bueno, ya me aburrí de Linux, ahora quiero que esto se vea... Eh, que le muestro Gnome? Bueno, ahora quiero que se vea como KDE. Entonces, eh, cargo mi Linux para que se vea como KDE. Ya se me aburrí de KDE y quiero que se vea como Cinnamon. Activo mi Linux para que cargue la interfaz gráfica de Cinnamon. Entonces, un solo Linux puede cargar todas las interfaces gráficas que creamos. Eh, Listo, eso es todo con respecto a interfaces gráficas y todo este tipo de funcionalidades de Linux. Ahora ustedes pensarán que yo soy un, un maniático de Linux o un promotor de Linux. De hecho, pues el Linux a mí no me paga nada, pero igual Windows tampoco me paga. Entonces, yo para qué voy a promocionar Windows si lo que les voy a estar es enseñando a fumar. Dado que si ustedes en algún momento fundan una empresa, si una empresa ustedes fundaron la empresa Químico del Atlántico eh, SA. Para competir, la cristiandad es, eh, y ustedes en su empresa, pues quieren que los operarios ingresen datos en un computador, pues tienen que, y si solamente saben utilizar Windows, pues les va a tocar comprar computadoras con Windows y eh, pagar licencia de Windows, porque la si está allí. Apenas usted pone una empresa, pues va a hacerle control fiscal. y bueno, muéstreme ahí el, el, la auditoría, muéstreme allí la. Las licencias de Windows compradas. Si no, pues hay una sanción. Entonces estoy intentando ahorrarle dinero a futuro cuando monten su empresa. Básicamente. Eh, diciéndole que, bueno, existen otros sistemas operativos, que hay unos pagos y hay unos gratis. Entonces ya ustedes verán cuál instalan o cuál, o cuál se decidirán en su momento. Ahora no, no genera mucha importancia pues, porque. El Windows que tienen instalado en su computador, algunos son, son legales. Algunos, sus papás, cuando pagaron, o ustedes mismos, si lo compraron con el sudor de su trabajo, cuando fueron al almacén, eh, bueno, no a, a Falky Central, sino cuando fueron a un almacén, que sea al a éxito o, o a Primar o a Catronic a comprarlo, pues allí, cuando ustedes pagaron ese dinero que ustedes entregaron allí, Va incluido la licencia de Windows, y va pero algunos computadores eh, de ustedes, pues, eh, no, o sea, se lo compraron ahí al vecino, el vecino se lo compró a otra persona, y pues, eh, se le tocaron formatearlo, entonces el sistema operativo que instalaron no es legal, no es pago, y pues, eh, en este momento no importa, pero ya cuando ustedes piensen esto a escala, piensen esto a, a contribuciones mayores, pues sí les va a tocar eh, pensarlo dos veces antes de, de adquirir o de instalar un sistema operativo en sus computadoras. Dentro de las funcionalidades perdón, de, de Linux, eh, les voy a mostrar, existe una en particular y es que Linux cuenta, bueno, igual que Windows, al igual que Windows, eh, en Linux también existe una terminal. Eh, la terminal, y en, en Windows se llama editor de comando, o CMD. Eh, esto es CMD.exe. Es un editor de comando, una, un interpretador de líneas de comando, donde ustedes pueden escribir cosas allí, y hacer cosas que usualmente, no solamente con un clic o con un doble clic, usualmente se harían, como por ejemplo abrir un programa, Ustedes simplemente se van allí, hacen clic acá. Por ejemplo, yo voy a abrir. Voy a abrir, qué sé yo. Um, supongamos que yo quiero abrir un programa que se llama Quimera. Este programa. Eh, de, manera, eh, gráfica, con, con el, de manera gráfica, o de manera gráfica, lo que tengo que hacer es irme aquí a mi Launchpad. launchpad Buscar Quimera. Y simplemente darle un clic. Y allí eh, se ejecuta Quimera. Es a cargar Quimera. Un programa ahí X. Listo. Allí con ese, con ese clic que yo di, con esa clic aquí, mover eh, la mano para que el mouse se desplace aquí. Darle clic allí y lanzar esto, pues se hace de esa manera gráfica. Pero eh, existe un editor de líneas de comando como este, en donde yo puedo hacer lo mismo, simplemente con un comando. Eh, mucha gente le tiene miedo a esto, voy a limpiar la pantalla, y es simplemente escribir, o no sé si escribo aplicaciones, primera, eh, app, contenido, macOS, primera, y le doy enter, y pasa exactamente lo mismo, se me abre la aplicación, de Quimera. Pasa exactamente lo mismo, se me abre la aplicación de Quimera sin... Eh, el mismo modus operandi de irme acá, darle clic aquí y abrir esta aplicación por acá, se hace desde una línea de comando con un solo clic, o perdón, con un solo enter simplemente tipear y dar enter Entonces desbloqueo, a quitar esto aquí. <coughs> Entonces, de eso se trata, y en Windows también existe un editor de comandos eh, muy parecido, aunque los comandos son totalmente diferentes porque estamos hablando de un sistema operativo diferente. Eh, usted, verán, Pero profe, usted está escribiendo aquí en, en, en su computador. Y sí, como yo les dije, inicialmente Linux y Mac eh, nacieron de Unix, entonces esa terminal o esa consola o ese editor de comando que ustedes ven que estoy usando, eh, quedó heredado en Mac. Y en Mac yo puedo usar un editor de comando muy parecido como si lo usara en Linux. Entonces, por aquí yo les dije que la clase pasada intentaran instalar eh, Ubuntu en sus computadores. Algunos pudieron, algunos no. De hecho, el día de hoy no se trata de que, que me sigan lo que voy a hacer, sino que qué pueden hacer con lo que eh, requieren instalar en sus computadores. Igual con Termux también funciona igual. Eh, cuando ustedes abren Termux en sus celulares, eh, bueno, Termux es basado en, en Ubuntu. Entonces aquí un, una, esta es la línea, perdón, la, la página de Termux y es un programa eh, con una línea de comando similar a Ubuntu. Entonces si ustedes instalaron Ubuntu usando su computador o instalar un Termux usando su celular, pues los comandos que van a correr son más o menos similares. Eh, lo primero que tienen que hacer es actualizar, actualizar eh, el Termux, tanto Termux como Ubuntu. Entonces supongamos que, que yo voy a, voy a cargar Ubuntu. En este caso yo no puedo instalarlo acá en, en Mac, así tal cual como lo vemos allí, simplemente lo que voy a usar es un servidor, o ¿Alguien está hablando? Bueno, con... Esperen, ¿alguien está hablando? Estoy escuchando un video ahí. Profe, mejor que no lea los mensajes del chat. Profe, eso es pura mamadera de gallo este. De los compañeros. No, es que escu estoy escuchando un... Tss, tss, ahí, como si alguien estuviera hablando. Eso me pasó en la clase esta mañana. Creo que es mi computador que ya está sacando la mano. Creo que es más que me está diciendo... Que no le vaya, profe. Que no le vaya a pasar como al estudiante que le dijeron... Joven, dígale a su hermanita que no se asome tanto. Y el pelado vivía solo. Sí, bueno, ojalá y que no sea un espíritu chocarrero. Listo, esto que ustedes ven aquí, en pantalla... Eh, y eh, Andrés, David que a Yomaira se le finalizó. Esto que vemos que hay aquí en pantalla es una, un terminal. Si ustedes ven acá arriba, esto se llama terminal. Es un programa que me permite a mí escribir cosas. Eh, y cada vez que doy entro, él interpreta o entiende algo. De eso se trata este programa. Eh, miren que yo puedo escribir lo que quiera allí. Y le doy enter y él no va a entender. Dice que ese comando no lo encontró porque ese comando no existe en Linux. Todo lo que vamos a ver ahorita es eh, unos comandos, no todos, porque existen muchísimos, algunos de los comandos más útiles y algunos inútiles en Linux. Entonces, bueno, eh, mal que eso está allí detrás. Vamos a, a ver primero los comandos inútiles y después vemos los, los útiles. Entonces. Eh, Primero que todo, si yo quiero limpiar la pantalla, si no quiero que eso se vea allí, esto cosa que yo estoy escribiendo, se vea, simplemente existe un comando para limpiar la pantalla, el comando es clear, c -L -A de limpiar en inglés, le doy enter, y ustedes ven que eso se limpia. Pero en realidad no se limpia, porque si yo muevo el, el cursor hacia arriba, pues lo único que hace es eh, darle como uno, un poco de espacio ahí para que no se vea lo que yo escribo. Eso es lo que hace el comando clear. De limpiarme visualmente la pantalla. Entonces, dentro de los comandos más eh, inútiles de Linux, tenemos, por ejemplo, el comando, bueno, no, no sé qué tan inútil será, pero si en algún momento ustedes no saben la fecha en la cual ustedes están, si se, si se durmieron por la tarde, como me pasa a mí, cuando yo duermo por la tarde y me despierto, no sé en qué día estoy. Entonces, si no cuentan con un calendario, un celular, solamente cuentan con un computador, con... un eh, terminal de Linux, ustedes simplemente escriben date, eh, fecha en inglés, y ahí les dice la fecha. En este caso, este computador está instalado con otra zona horaria, en eh, donde ya es viernes, octubre 30, y son las 5 de la mañana eh, del 2020, son las 5.27 de 2020. Entonces, bueno, si me levanto por la tarde y le hago en este computador, quedaré más perdido todavía. Eh, Existe otra, otro comando, pues, que es un poco más visual, y es si yo quiero ver el calendario. Pues yo no sé por qué alguien querría ver el calendario en un computador, eh, si por ejemplo yo puedo simplemente darle clic, bueno, por acá. En, Linux, en Windows, ustedes le dan clic por acá y le aparece el calendario, pero si en caso tal de que yo quisiera verlo en una terminal de Linux, simplemente le escribo cal, de calendario, C-A-L, y me va a aparecer un calendario de octubre de 2020, eh, y me va a señalar el día en el cual estoy ubicado Entonces aquí me dice estoy alcanzan a ver esto está muy pequeño no sé si les subo la fuente o okay. qué sí, se, me... se ve profesor Entonces, me dirán bueno, vamos a intentar subir la fuente un poquitico o sea un poco mejor o sea, más más listo ahí parece que sea un poco más grande listo, voy a repetir el comando, el comando es CAL, de calendario, C-A-L, y le doy Enter, y ahí me muestra el calendario, octubre 2020, y me dice que estamos a viernes 30. Como les dije, este computador, este servidor, está en otra zona horaria. Bien, esos dos de los comandos, el comando DATE y el comando CAL. Me muestran la fecha y el calendario. Hay ah, un comando en Linux, que es el comando cowsay pues esto básicamente se aplica en, en, en Ubuntu, simplemente escribo cow de vaca, say, de la vaca dice, y tengo que colocarle en, entre comillas lo que quiero que una vaca diga. Eh, bueno, y esto no es una vaca real, es un, un animatrónico ahí de vaca, entonces vamos a que la vaca diga hola eh, Nayeli, entonces iremos a decir hola Nayeli, y le damos gente, pues sale una vaca eh, que dice hola Nayel. Pues como estos es de los comandos, no sé si a alguien esto le sea útil, pero tanto en Windows como en Linux existen comandos inútiles. Este comando de code save eh, es un poco diferente al comando code think. Eh, ustedes saben que think en inglés significa otra cosa a decir. Eh, entonces vamos a escribir por aquí, hola Andrés. Le damos enter, pues la diferencia de 6 con coaching es que en code thing la vaca está pensando, y en CodeSafe la vaca está diciendo. Como les dije, son comandos útiles e inútiles. Algunos de ustedes, bueno, cuando usted entra trabajando, pues si se quieren desestresar un rato y quieren pintar a una vaca en un teclado en la pantalla, pues simplemente escriben allí eso. ¿Qué otro comando de los que están allí, de los inútiles? Pues el comando figlet, F, perdón, F, I, G, L, E, T, me permite escribir como un banner allí, como palabras grandes en pantalla, entonces vamos a escribir aquí, jajajaja, L, O, L, L, O, L, L, O, L. Si yo le doy pues lo que se va a pintar en pantalla es jajaja L, O, L, L, O, L, en otra codificación y yo creo que esto igual ustedes lo pueden copiar, no hay problema, lo pueden copiar, y si están hablando en un chat, y si quieren hacerse los troll, pues simplemente allí le pegan el LOL, o el jajaja, también lo pueden copiar y pegarlo ya Listo, entonces el comando figlet, eh, lo que hace es, Imprimir texto en pantalla de manera desproporcionada. Bueno, de hecho ahí con, usando otra codificación. Eh, hay otro comando, es que es el comando factor. Entonces los matemáticos sabrán que si yo quiero factorizar un número, pues lo que tendría que empezar a hacer es a dividir el número entre números más pequeños, entonces yo quiero factorizar el número 18, le doy Enter, y va a ser que factor de 18 factor de 2, 3, 3. Eh, dado que 18, pues dividido entre 2 da 9, 9 entre 3 da 3, y 3 entre 3 da 1, entonces hay factor de 18, eh, factor de 25, pues adivinen ustedes cómo será, eh, 5 y 5, factor de un número primo, por ejemplo 11, tendremos pues que no es factorizable. ¿no? Eso es con respecto a operaciones matemáticas también. Eh, hay otro comando que es un poco más complejo, y es que si yo quiero realizar una operación matemática, digo comando eco, mmm, no sé, vamos a sumar aquí 70, bueno, 70 por 1024, y si quiero que esto se calcule, bc-l, y me da la, el, el cálculo de 70 por 1024. Esto lo puedo hacer en pantalla, puedo hacer ahí operaciones matemáticas, si yo quiero. Eh, hay otro comando, eh, ya para terminar, los comandos inútiles, que es el comando de identidad falsa. Si en algún momento ustedes se ven en una situación en donde quieran salir, que no, no, no alcanzo a ver en qué, en qué momento ustedes se van a ver en esta situación, pero como les dije, son comandos útiles, comandos inútiles, en donde alguien les esté pidiendo así, ya dame tu dirección y tu nombre, eh, y ustedes no quieran dar su dirección y nombre real, ustedes simplemente aquí en Linux simplemente escriben R y dan Enter, y les da un nombre con una dirección y un código postal falso, aleatorio. Cada vez que ustedes escriben Rick, les va a aparecer un nombre, dirección y código postal diferente: Shana Moreno, Nicolás Bush, Bob Roberts. Eh, Graham Simpson, bueno, Samsung, perdón. Cada vez que ustedes le den allí a Rick, les va a aparecer un nombre, eh, nombre y dirección, eh, el estado, bueno, obviamente esto es Estados Unidos, Denver, Colorado y el código postal. Eh, no sé para qué ustedes necesitaría esto, pero bueno, se los dije, es un dato y hay que darlos. Eh, vamos a seguir ahora con los comandos eh, más útiles de Linux. Eh, y bueno, primero que todo voy a limpiar la pantalla, voy a escribir clear, y ahí se limpió la pantalla. Como les dije, ese clear lo que hace es simplemente mover todo hasta final y que la pantalla me quede limpia. el Primero de los comandos de Linux que debemos, eh, pues no aprender, pero saber para qué sirve es el comando pwd. El comando pwd, el Linux, es un comando, bueno, la p significa print, la W significa working, y la D significa directory. Entonces PWD lo que me va a hacer es imprimirme el directorio de trabajo, en donde estoy trabajando actualmente. Entonces supongamos que yo esté metido en un computador en donde no sé en dónde estoy, por ejemplo, CD, eh, bar. o no, no, no. y le doy clear y no sé en dónde estoy trabajando o sea no sé en qué parte del computador estoy trabajando eh, y si quiero saber en dónde estoy trabajando simplemente escribo un comando pwd que me dice print working directory y me dice que estoy en, en la carpeta bar eh, voy a salirme aquí un momento y les voy a mostrar cómo funciona aquí en este computador por ejemplo les voy a mostrar aquí en mi carpeta de... De descargas, sí, ahí está mi carpeta de descargas, y en mi computador pues estaría aquí en Downloads. Y si yo en algún momento quiero la ruta de donde estoy trabajando, simplemente escribo pwd, y esta carpeta está en mi computador, en una carpeta que se llama Users, en una carpeta que se llama Julio, y en una carpeta que se llama Downloads. Es decir, aquí puedo entrar a mi computador. Bien, estas son las carpetas del directorio raíz, o el directorio más, eh, más atrás de mi computador. O sea, de aquí para, para atrás no hay más nada. O sea, este es mi disco duro, macOS, y dentro del disco duro existen estas carpetas nada más. En Windows te va a tener eh, program files, program x86, creo que van a tener también users, etc. Entonces van a tener, en, en Windows es, como les dije, acá en Linux, perdón, en Mac, eh, son estas carpetas. Están las carpetas de mi directorio de raíz. Está mi disco duro y está mi carpeta. Entonces, dentro de la carpeta Users, Users, hay una carpeta que se llama Julio. El User, el Lash, Julio. Y dentro de la carpeta Julio, pues existen un montón de carpetas, además, pero en la que yo estoy interesado es en la carpeta Downloads. Entonces, simplemente en la carpeta Descargas, que debe estar por aquí, Downloads. ¿Listo? Y ahí estoy ubicado en la carpeta de Skype. Entonces, lo mismo que yo puedo hacer dando clic acá, eh, lo puedo hacer acá en, en Mac. Supongamos que ahora me quiero ir a la carpeta eh, Julio, carpeta, aplicación ¿Sí? Quiero irme a esta carpeta en particular, usando el editor, bueno, la, el editor de, de comandos. Para eso utilizo el comando CD. El Linux CD significa Change Directory, eh, ¿Qué significa? Cámbiame a este directorio. Y por directorios, en Linux, eh, vamos a entender por carpetas. Entonces, voy a cambiar al directorio. Es la raíz, el más atrás. Users, Julio. Eh, y quiero irme al directorio de aplicaciones. Entro ahí. Si quiero ver qué es lo que hay adentro, simplemente escribo ls. Eh, tengo dos archivos, uno que se llama Samsung App. Y otro que se llama ScreenRecorderLauncher.app, que es estos dos archivos que ustedes ven aquí. Samsung app y Screen Recorder Launcher app Entonces el comando que me ubica o que me dice en qué directorio estoy trabajando es el comando pwd, que es ese que ustedes ven aquí, pwd. Me dice que estoy trabajando en esa carpeta en particular. Y ahí puedo crear archivos, puedo eliminar carpetas, puedo hacer muchísimas cosas con el editor de comandos. Eh, vamos a, eh, primero, a recordar este comando ls, que, es el que me dice qué es lo que hay en ese, en ese directorio, o en esa carpeta. Pero bueno, me voy a cambiar a... Voy a, a entrar nuevamente al servidor. Y listo, ahí conecto. Voy a darle clear. Um, entonces, si yo quiero eh, listar o ver los archivos que están en esta carpeta, pwd, en massa simplemente lo que tengo que hacer es escribir el comando l y s. l es un acrónimo de listar, o list, es decir, que me muestre todo lo que hay ahí, que me, que me liste todo lo que hay ahí, le doy enter, y todos estos archivos es lo que están presentes en esa carpeta, en la carpeta home home.jr.masa, de en la cual estamos trabajando actualmente. Supongamos que yo quiero entrar en una carpeta que se llame... Eh, lo que sé, cafeína, en esta carpeta que se llama cafeína. Entonces, para entrar a la carpeta, tengo que escribir cd, el comando change directory, y tengo que escribir cafeína. Ahora, miren, miren lo siguiente, y es que en Linux eh, existe la siguiente ventaja. Miren que yo escribí caf, ¿sí? Si yo quiero entrar a la carpeta, tendría que escribir pero Perdón, ¿Sí? Y le doy enter y entra a la carpeta cafeína. Si escribo PWD, me muestra que actualmente estoy en el directorio home JR cafeína ¿Sí? Si quiero retroceder, simplemente le doy CD, punto punto y regreso al directorio que está atrás. Es decir, al directorio home JR Si me entré primero a cafeína. Con, con este comando de cdcafeine, y me salí de ese comando, que de esa carpeta, perdón, con, un usuario C, con el comando cd punto punto, y me salí aquí de la carpeta. Ahora, lo que yo les eh, quería comentar es que en Linux existe una ventaja, y es que ustedes en su teclado tienen, para llegar la redundancia, una tecla, que es la tecla TAP. La tecla TAP es, eh, es una tecla que tiene cuatro flequitas. La tecla TAP, tap ¿cómo está? No me en tecla en pantalla. Es esta tecla que ven por allí. No saber mucho. Bueno, en algunos computadores inclusive se llama TAP. Eh, ¿Qué a Ahí está. Esta tecla en particular, en Linux, es de bastante utilidad. Eh, bueno, antes de usarla en Linux, necesito que ustedes me digan: ¿para qué la utilizan en, en Windows? La tecla tap. Generalmente en Word se utilizaría para acertar un espacio o algo así. establece eh, eh, establecer sangría. Entonces el nombre técnico es para darle sangría al texto. Bien, en, en Linux la tecla tap tiene la siguiente utilidad. Por ejemplo, supongamos que yo quiero entrar a esta carpeta que se llama Molecular Model. ¿sí? Entonces simplemente. Eh, voy a dar CD, voy a hacer un espacio, porque en Linux tengo que darle espacio, Change Directory, y voy a entrar a la carpeta Molecular Modeling. Entonces, miren lo que voy a hacer, voy a escribir la M y la O y la L nada más, las tres primeras letras. Y voy a presionar la tecla Tab y ustedes verán lo que pasa. Presiono la tecla Tab y se completó todo Molecular Modeling sin yo tener que teclear la E, la C, la U, la L, la A, la R. Y le doy Enter y obviamente estoy dentro de la carpeta Molecular Modeling w WD, estoy en, voy a darle CD punto a punto para salirme ahí de la carpeta. Y eh, si yo, por ejemplo, quiero entrar a esta carpeta que se llama semillero, nuevamente CD espacio SEM y presiono la tecla tap y él autocompleta todo el nombre de la, de la carpeta. Y eso, pues, cuando uno está tecleando, eh. Es bastante útil, bastante... Te ahorra muchísimo tiempo, te ahorra dolores en los dedos de tanto escribir cosas. Eh, por ejemplo, si yo quiero entrar en la carpeta que se llama physical, physical chemistry, lo que sé, esta carpeta que estoy señalando acá arriba, eh, simplemente escribo las tres primeras letras, hasta las cuatro primeras letras, y le doy tap, y el auto completa todo ahí, sin yo tener que escribir nada. Profes, ¿Es en una, en Termux, la mayoría de opciones tienen que descargarse. Estuve intentando probarlo de la vaca y tuve que descargar el, el sí. mod. Para descargar es con pkg install moo. Bueno, ahí es el comando para descargar cosas en Termux: pkg espacio install, lo que tenga en Termux. Pkg Espacio Install, y bueno, ahí les va a aparecer. Eh, en este caso, el nombre del paquete, si ustedes quieren instalar mu que eh, fue el comando Cose, tienen que instalar apt, eh, bueno, acá sería, a ver si funciona así: Pkg Install Cose. Eh, Bueno, acá, acá en Linux no se instala con PKS, sino con apt get install. Como soy superusuario, usuario voy a utilizar sudo JREMASA. Para el usuario JREMASA, esta es la contraseña. Listo, aquí si yo deseo instalar una aplicación que no está instalada en mi computador, pues simplemente escribo eh, en... en cada sistema operativo Linux tiene su manera diferente de instalar paquetes. En Ubuntu se utiliza el comando apt-get-install. Aquí, eh, clear. Bien, entonces en, en Termux tienen que instalarlo con pkg-install, y supongo que tienen que crear code para poder instalar code etc. Bien, sigamos por acá, y e iba por el comando, bueno, por la tecla TAP, que es bastante útil. Si quiero entrar a la carpeta que se llama informática química, simplemente le doy CD, espacio, y N, solamente las dos primeras, y le doy TAP y me completa informática química. Esto solamente pasa cuando las dos primeras líneas, o perdón, dos primeras letras de mi nombre del archivo son diferentes al resto. Por ejemplo, ustedes verán aquí que hay una carpeta, una carpeta que se llama MD, otra carpeta que se llama Molecular Modeling, otra que se llama Multi-WFN. ¿Qué pasa si yo hice D y presiono la M solamente y presiono la tecla TAP? dado que existen tres carpetas con, que empiezan con, con M. Entonces, cuando yo presiono la tecla TAP, eh, dos veces me va a aparecer, bueno, existen tres carpetas, tú ya seguirás escribiendo. Eh, si quiero entrar a la carpeta MD, pues tengo que escribir la, e, la D, para poder entrar a esa carpeta. Si quiero entrar a la carpeta Molecular Modeling, simplemente escribo la O y ya como Multiple FN empieza con un y MD comienza con D, pues no hay más y si presiono Tab, se completa Molecular Modeling. De esa manera funciona el, la tecla Tab. Bien, eh, ahora vamos a, a ver el comando que me sirve para crear carpetas. El comando para crear carpetas, acá es mk de make, make directory. Acá en, en Linux, make directory, eh, se reemplaza por mk, mkdir. Es simplemente el acrónimo o la, la palabra cortada mkdir y voy a crear una carpeta que se llama eh, mario. Todo ¿Sí? Mkdir Mario y cuando doy Enter y presiono la tecla, presiono el comando LS para que pues, me muestre todo lo que hay en pantalla, pues va a aparecer ahora la carpeta Mario, una carpeta que no tiene nada ahí adentro y la creé con el comando MK, Mkdir Mkdir. ¿Sí? En este caso, ustedes pueden crear la carpeta que ustedes quieran con el nombre que ustedes quieran. Lo único es que en Linux se recomienda eh, no escribir carpetas con espacio. Y eliminar o reemplazar todos los espacios por guiones o barras al piso. No utilizar espacios para dar nombres a carpetas. Uh, listo, este es mi cadir, que me sirve para crear una carpeta. Ahora si yo la quiero eliminar eh, con rmdir, rm significa remove, remove directory, entonces simplemente si quiero eliminar a esa carpeta Mario que cree, le doy rm, Mario y doy enter y me dice que no puede eliminarla perdón, rm RMDIR. rmdir eliminó a la carpeta Mario eh, yo le había dado simplemente rm y no, no no la borró porque dice que no puede eliminar un directory en Linux eh, esta es como la vez que digo esto, hay que tener cuidado con el comando rm. El comando rm sirve para eliminar cosas. Por ejemplo, si yo quiero eliminar eh, este archivo que se llama nohoop.out, eh, con el comando rm nohoop.out, el, el archivo se elimina. Pasa que el comando rm, cuando lo estoy usando aquí en el terminal, es un comando que no tiene vuelta atrás. Es decir, si, por ejemplo, yo acá en, en Mac, sé, estoy aquí en el escritorio y voy a eliminar, aquí estoy, por ejemplo, en documentos y voy a eliminar, eh, qué sé yo, este archivo que se llama Proline, yo lo elimino. Para eliminarlo en Mac, al igual que en Windows, simplemente le dan clic derecho y le dan eliminar. En este caso es Move to Trash. Pero queda para ver es mover a la papelera. Ahí está, y le doy clic allí, y lo movió a la papelera. Lo movió solamente la papelera. ¿Sí? Lo movió a la papelera. Entonces voy a la papelera de reciclaje, y ahí está, en proline.org. Y de alguna manera yo puedo recuperar esa información, simplemente le doy clic derecho y le doy put back, o en, en Windows creo que restore, restore o bueno, yo que sé. Entonces le doy put back, deshago eso, eh, lo, lo vuelve a pasar nuevamente acá a mis documentos ¿sí? Ahí con, con este clic derecho eh, rine, eh, move to trash lo elimina pero pero con el comando rm eh, pasa una cosa en particular entonces esto está en documentos documentos esto se llama proline proline este coso este que está aquí bueno, es una, una vaina. Inrana. Quiero eliminarlo utilizando el comando rm. Rm proline. ¿sí? Yo le doy a enter. ¿eh? Le doy a enter y el archivo en realidad se eliminó. O sea, ya aquí no está. El documento no está. Y me voy a la papelera y tampoco está. Es decir, que el comando rm es totalmente definitivo y no hay vuelta atrás. Ya ese archivo que yo eliminé ahí se perdió. No lo puedo recuperar ni usando magia ni vudú, ya ese archivo se perdió, y si se perdió, se perdió, ya eh, solamente puedo llorar, no lo puedo recuperar. Eso es el problema que existe con el comando RM. ¿no? En, para algunos será un problema, pero para otros no. El comando RM elimina definitivamente. Ese comando no te borra ahí que lo puedo recuperar con, con, con un programa que, que escanea el disco y lo formatea bajo nivel y yo qué sé, no, se elimina y se perdió y, ya, lloren, ¿no? Y nadie lo, lo puede encontrar. Eh, el comando RM elimina, elimina y elimina en verdad. Listo, entonces eh, vamos por acá. Eh, profe, pero para poder, eh, para poder borrarlo, uno debe estar dentro de la carpeta en la que está el archivo. Sí, sí, exactamente. Listo, entonces el comando RM elimina y no hay... Solamente queda llorar, no hay, hay nada más que pueda hacer. Eh, al igual que yo puedo eliminar archivos, puedo crear archivos. En este caso, hay un comando que se utiliza en Linux para crear archivos, es el comando touch, eh, que significa tocar. Entonces, yo voy a crear, estoy aquí, primero, ubico en, en home.jrmas. Y con un ls me muestra pues, todos los archivos que están en esa carpeta. Yo voy a crear un archivo que se llame... Eh, saludo.txt, archivo cualquiera, yo simplemente escribo touch y escribo saludo.txt y le doy enter. Y lo que ha hecho este comando es crear un archivo vacío que se llame saludo.txt. Voy a darle un ls nuevamente para que me liste todo lo que hay en pantalla. Y por aquí ustedes ven que hay un archivo que se llama saludo.txt. Si yo quiero ver eh, características en particular de ese archivo, simplemente escribo el comando ls eh, y escribo el archivo que se llama saludo.txt. Si yo lo oyente solamente me lo va a mostrar a él porque le estoy diciendo al comando listar ls que me muestre el archivo saludo. Y ahí está, solamente me muestra el archivo saludo. Pero ls puede ir acompañado de ciertas variantes. En este caso, para, en links para acompañar eh, un comando con unas variantes o con unas, eh, unas opciones en particular yo puedo escribir el comando menos y el comando L eh, me muestra L es mucho más complejo, más detallado L es de detalle entonces quiero que me muestre con detalle la información del archivo de Le de XT Le doy enter y ahora me dice eh, me da unas letras aquí que esto es los permisos de ese archivo en particular me dice quién es el dueño, perdón, quién lo creó. Me dice quién es el dueño a la hora que se creó el archivo, la fecha que se creó el archivo y el tamaño del archivo, cuánto pesa el archivo. Como es archivo vacío, pues no tiene nada. Y, y pues no tiene nada, tiene cero bytes. Eh, si quiero ver esto de manera más eh, humana, le agrego a L, al menos L, de detalle, la H, que significa human, es, me muestra información un poco más relacionada con lo que los humanos conocen. Le doy Enter allí. Bueno, igual. Eh, voy a ver a mostrar en vez de ese archivo, otro archivo. Por ejemplo, el archivo... Cycloprop.wfn Le doy Enter y ahora sí me muestra información. Me dice también quién es el dueño, quién lo creó y cuánto pesa el archivo. En este caso el archivo pesa 25 kilobytes. Eh, se creó el 10 de octubre a las 9 y 01. Y de esa manera con el comando ls-lh yo puedo ver información detallada de los archivos. No puedo ver los archivos, pero puedo ver información de los archivos. Eh, ¿Qué más podemos ver por aquí? Hacer por acá. Uh, hay un comando, que es el que me muestra las primeras 10 líneas de un archivo, y es el comando cabeza. Y, eh, si yo quiero ver las primeras 10 líneas de ese archivo, cicloprop.wfn, simplemente escribo head el nombre del archivo, y él me muestra las primeras 10 líneas de ese archivo. Entonces ese archivo pues tiene la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. Las primeras 10 líneas de ese archivo son exactamente estas. Función de onda, lo que sea, y unos datos allí. Esas son las 10 primeras líneas. O sea, Pero, ¿qué pasa si yo no quiero ver las 10 primeras líneas, sino las últimas 10 líneas? Pues, entonces ya usamos el comando cabeza. No, adivinen qué comando vamos a usar. Comando cola, comando tail. Y el comando tail me muestra las últimas 10 líneas del archivo. Entonces son ahí como complementarios. La cabeza me muestra los primeros 10 eh, líneas. Y el comando tail me muestra las últimas 10 líneas. Pero bueno, supongamos que yo no quiero ver las 10 primeras líneas, sino que quiero ver las, eh, las dos primeras líneas. Entonces le tengo que decir menos n, especificándole cuántas líneas quiero ver y el nombre del archivo. Entonces con menos n me muestra las dos primeras líneas nuevamente solamente. Entonces me muestra la línea 1 y la línea 2. Lo mismo funciona con tail. Eh, tail menos... N3, me va a mostrar las tres últimas líneas del archivo. Ahí están, las tres últimas líneas. Eh, supongamos que yo quiero ver en el comando HEAD las primeras 50 líneas. Simplemente escribo menos N50 y me muestra las primeras 50 líneas del archivo. Entonces tenemos el comando HEAD para mostrar la cabecera, o la cabeza de, la ca la cabecera de un archivo, y el comando tail Ahora, en Linux pasa algo, pues, perdón, voy a cancelar esto, y es que cuando yo no sé usar un comando, o sea, no sé, le un blog que te dicen, usa head, pero bueno, yo intento y no sé cómo usarlo, simplemente le escribo head, y casi siempre funciona esto, menos menos help, y él me va a decir, bueno, esta es la ayuda, esto es lo que yo hago. Entonces cuando le digo menos menos help, él me dice, oye, yo soy un programa, imprimo las primeras 10 líneas de cada archivo en una salida estándar. Pues, si hay uno o más archivos, pues, pues o sea, si hay varios archivos, pues procederé a darte las primeras 10 líneas de cada archivo. Eh, yo utilizo o recibo ciertos, ciertos argumentos. El argumento menos C, eh, me imprime el número de bytes en cada línea, el argumento menos N, o menos menos Lines, me imprime las n líneas que yo quiero eh, ver. Y bueno, tiene estas opciones. Entonces, como les digo, cuando ustedes no sepan cuándo usar un comando, cuando no entiendan cómo funciona el comando, pues, lo único es que tienen que saber un poco de inglés y pues ahí entender, entender básicamente qué es lo que el programa hace. Lo mismo funcionaba con el comando tail. Eh, menos menos help. Y bueno, ahí me dice que... Yo soy un programa eh, que me imprime las últimas 10 líneas y el uso de tail es tail con las opciones y el nombre del archivo. Y me imprime las 10 últimas líneas, lo mismo también, funciona de manera igual, tiene otras eh, diferentes eh, funcionalidades, etcétera. Clear nuevamente para limpiar la pantalla. Um, otro comando tenemos por allí El comando copiar, de lo que están ahí atrás. es Básicamente se utiliza para copiar. Y el uso es cp, espacio, nombre del archivo que quiero copiar, espacio, y nombre nuevo del archivo que yo quiero renombrar, o la copia que yo quiero hacer. Por ejemplo, yo quiero en estos momentos hacer una copia de este archivo que se llama ChemBL para el piso 27 y en otro archivo que se llame prueba.smi. O sea, para hacer ese, ese, esa copia de ese archivo a otro archivo con otro nombre diferente, simplemente cp, copiar, copy, espacio, el nombre del archivo cual yo quiero copiar, en este caso se llama ChemBL, eh, le doy tab y él me completa. Pero bueno, al final, este termina con SDF y este termina con SMI. Yo quiero copiar el que termina con SMI, entonces tengo que escribir la M. Y le doy tab, y el auto completo, HMBL27SMI. Ese archivo yo lo quiero copiar a otro archivo que se llame test.smi. Le voy a dar enter. Y lo que hizo el programa, fue, el programa copiar, fue copiar este archivo y crear ahora este otro archivo que se llama test.smi y voy a escribir un ls aquí, para que me liste nuevamente todo lo que hay en pantalla y vamos a ver que además de existir el archivo chainbl27.smi ahora existe un archivo que se llama test.smi para eso se utiliza el archivo eh, copiar si yo quiero profe Dígame. Una pregunta que apenas lo interrumpo. Es que como en mi computador está, es tan viejo y tiene tan poquito espacio que no pude instalar el, el Linux, o sea, la terminal de Linux, estoy intentando hacerlo por Termux, pero no doy. Eh, ¿Quién es el otro que ya tiene instalado Termux allí? Eh, lo buscas en el, en el Play Store. Play, y lo busca y se llama Termos. TRMUX. Los únicos comandos que me han servido son los inútiles, aunque supongo que porque estos otros necesitan algunos otros pasos, ¿no? Pero, sí. pues en el celular es diferente. Sí, sí, yo no, no he probado el celular eh, todavía. Alguna pues vez ya pruebe, pues ahí miraré cuáles son los que... El, los pasos para instalar las aplicaciones y se los... Profe, la cara negra está. Dígame Está en App Store también si estoy en Google Play en Termux, creo que en App Store también está, vamos a ver si en, en App Store Vamos a ver si está en Termux por acá no está Bueno, en, en, en, en iPhone, si tienen iPhone, pueden usar cualquiera de estas. Debe funcionar igual. Creo que la que yo usé fue Unix cuando tenía iPhone. Ya como me pasé al mundo de la luz, ahora tengo eh, un Huawei. Bien. <coughs> eh... Con Termux, algunos de estos comandos uh, que estoy tipeando acá, por lo menos los comandos inútiles, creo que no que todos no funcionan. Pero en, en realidad estos comandos son estándar, estos que están aquí en, en la parte izquierda, son estándar y deberían funcionar en Termux. Aunque claro en todas las terminales debe ser igual. Hay un comando que me permite ver todos los procesos que en realidad están en, ocur, ocurriendo en este momento en mi sistema operativo, y es el comando TOP, top pero ahí y le doy enter, pues se me abre ahí como una ventana que me dice, mira, yo estoy corriendo todos estos procesos, y estos procesos están ocupando memoria, están ocupando procesador, etc. Entonces, con el comando top puedo ver eso, e inclusive puedo terminar ciertos procesos, pero no voy a hacerlo en este momento. Eh, para salir del comando top, eh, simplemente presionan la tecla Q en su teclado, Q, y salen del comando top. De otra manera no pueden salir. Simplemente presionan nuevamente TOP, me muestra ahí ese comando y eh, si ya yo estoy contento con lo que vi, bueno, quiero ver cuál es el programa que está consumiendo más memoria, eh, me voy a salir de ahí. Voy a salir del servidor un momentico, en el sitio, y les voy a mostrar en mi computadora, en este computador que está ahorita funcionando en este computador, eh, top. Él me va a mostrar quién es el que más... CPU está consumiendo, pues nada más y nada menos que Google Chrome, era de esperarse. Eh, y bueno, ¿y ¿qué más también está consumiendo eh, memoria? Por aquí no está memoria, memoria. Eh, también Google Chrome está consumiendo 336 megabytes. Eh, estoy corriendo terminal, estoy corriendo ciertos programas allí también. Y, y eso me lo muestra todo. En este caso, supongamos que, bueno, yo no quiero matar Google Chrome porque se cierra la, la sesión. Um, en realidad, supongamos que yo quiero cerrar por aquí, vamos a abrir un, un programa para cerrarlo. Voy a abrir Safari, que es uno de los navegadores de Mac. Safari, ahí se abrió Safari. Safari. <coughs> Voy a reducir aquí el tamaño de la pantalla un momentico para que vean que Safari está ahí atrás. Y voy a ubicar a Safari aquí. En algún momento <coughs> ya aparece Safari por allí. Y no, no aparece. Entonces vamos a intentar abrir algo, Yahoo. Para que aparezca Safari. Y por ahí apareció. Safari, Safari. Bueno, voy a... Adquirir lo siguiente: top, menos u, julio. Y me muestra totalmente todos los procesos que está corriendo el usuario julio. En este caso, yo quiero identificar Safari, pero no me logra aparecer allí. A ver, voy a seguir dando clic por acá, para que aparezca Safari. Aquí está 1720. Listo, ya ahí ubiqué que Safari tiene un PID que se llama 1720. Un PID es el eh, Process ID, como el identificador del proceso. 1720. Bueno, si quisieron, bueno, si quiero en realidad ver cuál es el proceso que está corriendo eh, Safari, simplemente quiero ps-a y de aquí greet Safari. Simplemente aquí para ver el proceso es eh, 17.74. ¿no? Me parece 17.20, listo. Entonces supongamos que yo quiero matar este, este proceso que está ocurriendo ahí, porque yo creo que ese programa se me colgó, eh, porque está consumiendo mucha memoria, como lo está haciendo Google Chrome, supongamos que yo lo quiero matar, por decir matar quiero terminarlo, entonces, puedo hacerlo de diferentes maneras. Uno, utilizando este comando top, que que está corriendo actualmente. Y voy a presionar la tecla K. K significa kill, determinar. Presiono la tecla K. No, no funciona. Bueno, no funciona acá. Eh, simplemente en top, identifiqué que Safari tiene un proceso un process ID que se llama 1720. Entonces, si yo quiero matar Safari, que es esa ventanita que usted ve allá donde está ahora, donde está a química, está sale un, un youtuber rascándose la barba, eh, si yo quiero matar esa ventana, simplemente voy a escribir el comando kill-9 menos y el cual ID de, de Safari, que ya lo identifique en 1720. Si yo le doy enter a este, a, a este comando, lo que va a hacer es cerrar eso que está allí. Entonces voy a darle enter. Y automáticamente mató el proceso Safari o terminó el proceso Safari. Eh, con top identifico cuál es el proceso y con kill-9 lo termino. ¿Qué otro comando es útil por acá? Bueno, estábamos viendo el comando cp. Eh, ahora vamos a ver el comando mv. Eh, a diferencia de copiar, el comando mv lo que hace es mover. Entonces vamos a darle aquí un clear, ls, y nuevamente yo ahora yo quiero hacer es mover este archivo que se llama test.q, este archivo que estoy señalando aquí, test.q, a ah, que se, ahora no se llame test.q, sino que se llame eh, metano.q, que sé yo. Entonces para ello debo utilizar el, el comando mb, comando mb, a diferencia de copiar, copiar, copia. Y mb mueve, al igual que como hacen en Windows, con control C para copiar y control X para cortar. Entonces, lo que hace mb es simplemente cortar el archivo y pegarlo con otro nombre. Entonces, simplemente voy a escribir mb test.cube y ahora yo lo quiero llamar metanol.cube y le doy enter. Y cuando hago nuevamente un ls, este archivo ya va, lo va a desaparecer. Ya no lo vamos a ver más allí. Ya no, ya no existe test.cube, pero ahora existe el archivo metanol, que está por aquí. Metanol.cube. Ese fue mover. Eso es para eso que sirve el comando mv para mover. O sea, profe, mueve o cambia de nombre. Eh, mueve, mueve, mueve, mueve, con otro nombre, o sea, si tú le colocas aquí, bueno, eh, eh, básicamente lo mismo. Simplemente que, en, en, si yo quiero moverlo a otra dirección, ¿sí? no sé, lo voy a mover de esta carpeta a la carpeta cafeína. Entonces lo que voy a hacer, voy a mover este archivo, metanol.cube, ahora lo voy a mover a que quede dentro de la carpeta cafeína, ¿sí? Bueno, en este caso, si lo hago en el mismo directorio, sí, eh, lo que haría simplemente es cambiar el nombre. Pero si lo hago con otro directorio diferente, lo que hago es, en realidad, moverlo. Entonces simplemente voy a repetir el comando mb, eh, metanol, don, metanol, punto Q, lo voy a mover a la carpeta que se llama cafeína. Cuando yo le doy Enter, en estos momentos, lo que hace es, coge este archivo metanol.q y lo metió dentro de la carpeta cafeína. Entonces voy a entrar a la carpeta cafeína y voy a hacer un ls ahí dentro y vamos a ver que ahora tengo dentro de la carpeta el archivo metanol.q. Sí, lo que hizo fue, ahora sí en realidad lo movió. Si uno lo hace en la misma carpeta, en el mismo directorio, lo que está haciendo es básicamente renombrarlo o cambiarle el nombre. Ah... Uh, Ahora quisiera que viéramos ya para, para culminar, dado que tengo una reunión ahora a las ocho y media, um, el comando grep, eh, que es un comando bastante útil eh, para, para mirar expresiones regulares, y por expresiones regulares me refiero a palabras que solamente existen dentro de un archivo. Entonces... Antes de eso les voy a mostrar el comando LES. comando LES me permite visualizar el contenido de un archivo y, e ir moviéndome dentro de, del contenido del archivo. Entonces yo voy a escribir LES y le voy a dar LES a este, este archivo que se llama metanolir.log y cuando le doy Enter lo que me hace es mostrar el archivo metanolir.log pero aquí se dan cuenta que no puedo salir. El archivo. Ya les digo cómo salir. Voy a salirme simplemente. Eh, voy a, a utilizar nuevamente el comando head para mostrar la cabecera del archivo metanol. Y me va mostrar las 10 primeras líneas, que es lo mismo que vamos a ver aquí cuando le doy les, pero sin eh, salir ¿sí? Ahí están las 10 primeras líneas. Y con el mouse, con el scroll del mouse, me puedo mover hacia abajo, e inclusive con las teclas direccionales de... El teclado con la flecha hacia arriba y la flecha, flecha hacia abajo me puedo mover en donde todo el archivo. Entonces todas estas letras que, que ustedes ven allí, es el contenido de ese archivo que se llama punto Con muchísimas letras, muchísima información. Esto de hecho es un cálculo de mecánica cuántica, de, que calcula el espectro infrarrojo. Y, y aquí estamos viendo las frecuencias del espectro infrarrojo. Entonces supongamos que, eh, que yo quiero ver eh, todas las líneas que digan frecuencias de este archivo. ¿Sí? Entonces, si, si existen muchísimas líneas, como de hecho lo hay, o sea, hay varias líneas que dicen frecuencia, eh, yo tendría que abrir el archivo y pues copiar esta frecuencia en un archivo allí de allí de Excel, copiar esta otra, después seguirme moviendo acá abajo, copiar esta otra y copiar esta otra y copiar esta otra. Entonces, simplemente me interesa. Que me muestre todas las líneas que dicen frecuencias. Frecuencias. ¿Sí? Las líneas que dicen exactamente esta palabra, frecuencia. Y noten que la palabra frecuencia solamente aparece al inicio de esas líneas. No aparece más nada. Entonces, para hacer eso de manera eh, expedita y de manera más rápida en Linux, eh, lo que hago es buscar esa e expresión regular. Una expresión regular es una serie de letras, eh, de conjunto de palabras que se repite. Y es, eh, bueno, que se repite dentro de un archivo. Eso es, eso es una expresión regular. En Linux eh, existe un comando para obtener esas expresiones regulares, que es el comando grep. En este caso, recuerden, lo que me interesa es la palabra frecuencias. ¿Sí? Porque después de frecuencias vienen las frecuencias vibracionales. Esto está en centímetros a la menos uno. Y si yo quiero construir o comparar un espectro infrarrojo con esto, pues simplemente lo que voy a hacer es mirar esa frecuencia y compararla entonces para hacer eso eh, simplemente voy a escribir el comando grep y luego el comando grep voy a escribir la expresión regular la expresión regular es frecuencias era así que está escrito frecuencias voy a regresar un momento para no equivocarme uh -huh. Las palabras son eh, profe, pero para buscar, o sea, para usar el comando grep, ¿primero tuvo que haberse utilizado el comando les ah, No, no, usé el comando less simplemente para ver que dentro de este archivo existen unas líneas que se llaman frecuencias, que empiezan con la palabra frecuencia y que tienen las frecuencias vibracionales. Eso fue lo, lo único pero, que usé, para eso fue que utilicé el comando less, para hacer una exploración previa del archivo. ¿Sí? Ahí estoy mirando cuál es la palabra pero, pero se debe usar entonces, se debe estar dentro del archivo con el comando. No, no, no debe estar dentro. El archivo debe estar en la carpeta en la cual estás trabajando. En este caso, estoy okay. en, en pero ¿y si, y si si tiene y qué pasa si tiene varios archivos que tengan incluido dentro de su contenido eh, la frase, eh, la expresión regular que estamos buscando. Bueno, ya, ya vamos a eso, pero primero vamos a sacar. Eh, la información de este archivo en particular. Después miramos a ver si tenemos otro archivo a buscar, buscar información en los otros, en otros archivos. Entonces supongamos que de este archivo metanol IR yo necesito extraer la línea que dice frecuencia, que ya la busqué y la corroboré y la línea es, dice así exactamente frecuencia, con Q, frecuencias. Entonces simplemente lo que voy a hacer es escribir el comando grep. Luego del comando grep, escribo la expresión regular. La puedo escribir en comillas sencillas, la puedo escribir en comillas dobles, si hay espacios, o la puedo escribir así, frecuencias. Y luego le doy un espacio y le, no, le escribo el nombre del archivo. El archivo se, va, se llama metanolir.log. Al yo correr este comando, al darle enter, es lo que va a hacer es buscar en el archivo metanolir.log y me va a imprimir todas las líneas que dicen frecuencia, ¿sí? y lo resaltó ahí en rojo, entonces, existen cuatro líneas que dicen frecuencia, y, estas son las frecuen y esta es la línea 1 que tiene esas frecuencias, esta es la línea 2 que tiene la otra frecuencia, esta es la línea 3 que tiene esa otra frecuencia, y así sucesivamente, entonces ahí está eh, la, la información que yo estaba requiriendo, entonces, por ejemplo, si tengo el archivo infrarrojo de metanol, por acá, A ver si, si coincide con esto que está por acá. Bibi, está. Frecuencias vibracionales del metanol, espectro infrarrojo. ¿Alguno de ustedes ya vieron química analítica de espectrometría? ¿Algunos sí, algunos no? Bien, sí, una infrarrojo es simplemente eh, frecuencias vibracionales en las cuales los enlaces de las moléculas pues vibran, se estiran, se... Si geretean, bueno, son, son frecuencias en las cuales las moléculas adquieren diferentes movimientos usando, en este caso, este cálculo de mecánica cuántica utilizó un modelo del oscilador armónico eh, Entonces miren las frecuencias que me aparecen aquí, y las frecuencias del espectro infrarrojo de un que se puede calcular utilizando un, un ATR, un aparato grande para medir frecuencia. Ya tenemos en, en centímetros a la menos uno, tengo por ahí alrededor de 1000, entre 1000 y 1200, yo le pongo por allí frecuencia. Entonces, sí, tengo, miren, entre 1000 y 1200, tengo 1164, 1100, yo qué sé. Y con esto, pues ya yo puedo decir, hey, sí, mi espectro infrarrojo que calculé utilizando mecánica cuántica más o menos se parece al espectro experimental. Y eso es lo que hacen, pues. Una publicación y eh, puedo predecir cosas. Bien. Esto con respecto a expresiones regulares, y eso me sirve en química, pues, entre otras cosas para eso. Y para otras, otras cosas también. Eh, bien, vamos a ver si existen otros archivos eh, que tengan esa información también. Vamos a ver aquí ls este otro archivo tiene un por aquí. Y creo que este, este otro, no es el mismo, metanolir, si es el mismo. A ver si ubico... Bueno, no necesariamente, dado que aquí no tengo más archivos que tengan esa vaina de infrarrojo, ese cálculo. Eh, vamos a ver todos los archivos que, que terminan, se llaman cualquier nombre punto out. Y ahí les doy, le estoy dando la, el truco para hacerlo con todos los archivos que tengan un nombre o una terminación en particular. Entonces tengo eh, un archivo que se llama clip.out y tengo un archivo que se llama cicloprop. Bueno, vamos a ver. Ah, sí, tengo otro. Otro de frecuencia. Miren. El archivo cycloprop frec.out. Y tengo el archivo metanol ir.out. Entonces, supongamos que yo quiero hacer la misma cosa. Y la frecuencia, pero ahora con el archivo eh, cicloprop. Allá piso frec.out. Le doy a enter y. De igual manera me mostró las frecuencias vibracionales del ciclo eh, Ahora, la pregunta es, si yo tengo una carpeta que tiene muchos archivos que tienen ese nombre, o que tienen frecuencia simplemente, lo que hago es utilizar el mismo comando de expresiones regulares, y, y al final, al final eh, para decirle cuáles son los archivos que yo quiero, o si yo quiero que los haga sobre todo los archivos puntados, escribo el asterisco. El asterisco es un comodín, eh, que significa cualquier letra, cualquier número. Entonces, yo le doy a Enter, y bueno, solamente existe en el archivo freq.out, porque el otro archivo no es freq.out, sino .log. Entonces, tengo ahora que comodin.out lo voy a cambiar, perdón, voy a cambiar ahora el comodín por asterisco. Punto asterisco. Y eso lo que va a hacer es buscar en todos los archivos que están aquí, todos estos archivos que están aquí, eh, con todos los nombres, porque... Esto puede ser cualquier letra, cualquier número, y esto puede ser cualquier letra y cualquier número. Eh, letras y letras, en plural. Entonces, si yo le doy a buscar todo eso, si le doy a enter, uh, y allá, listo, me buscó en todo. Entonces, aquí al final me dice, hey, encontré dos archivos. Uno que se llama cicloprop.out, aquí que me lo muestre en moradito, que tiene una línea que dice frecuencias, y estas son las... La, las líneas que tienen los archivos. Y tengo otro archivo que se llama metanol metanolir.log, miren que son archivos totalmente diferentes, .out y .log, y también tiene líneas que dicen frecuencia. Entonces para eso sirven los comodines, en este caso el comodín que usé para que buscar en todos los archivos es asterisco, punto asterisco. Eh, pero si sí quiero buscar algo solamente en los archivos .out, eh, que son estos, quiero que, no sé, vamos a ver, voy a abrir uno primero, a ver qué es lo que quiero que. Repro. Entonces, no sé, voy a ir al final. Resulta que estos cálculos son corridos con un programa que se llama Gaussian. Y, y Gaussian termina con, con esta frase. Si el cálculo fue exitoso, terminó bien. El programa termina con normal termination of Gaussian 9 a la, esta fecha. ¿okay? Entonces, si yo quiero corroborar si todos estos archivos que están aquí. Eh, fueron cálculos exitosos, es decir, que terminaron bien, debería buscar la palabra normal sobre todos esos archivos. Entonces, simplemente lo que voy a hacer ahora es escribir grep. Primero voy a buscarlo sobre este archivo, a ver si funciona, y luego busco sobre el resto de archivos. Ciclo prop, eh, ah, perdón, primero tengo que escribir la expresión regular, en este caso es normal. Ahora sí escribo ciclo prop, Le eh, y doy enter. Y me aparece una línea, ¿verdad? la línea que dice Normal Terminación Causa, de este archivo en particular. Ahora, si yo quiero buscar, sobre todos los archivos que ustedes ven acá arriba, acetaldehído, cafeína, yo que sé, todos esos archivos, simplemente lo que voy a hacer es reemplazar, cicloprop, Fred, todo esto, lo voy a reemplazar por el comodín, eh, y el comodín es como cuando juegan cartas, eh, no sé cómo se llama esa, el joker, el es un comodín, ¿no? Comodín. Esa es la, la carta comodín, que es una carta que eh, básicamente ustedes dice bueno, esto puede ser un A, puede ser una K, una J, un, lo que hace. He hecho es un comodín, y el comodín es el asterisco, el asterisco quiere decir que puede ser cualquier cosa. Entonces al darle Enter allí, eh, me va a buscar todos los archivos punto .out, en donde dice normal, normal, normal. El que no me aparezca aquí, pues obviamente no terminó normal. Pero ahora, ¿qué pasa si yo no quiero buscar sobre todos los archivos, sino sobre, mmm, yo qué sé, sobre estos archivos, estos tres, sobre estos tres en particular, y no sobre todos los archivos? Pues debo identificar una expresión regular allí también. Y es que todos estos archivos comienzan con cycloprop y tienen una barra eh, al piso, y luego dicen cosas diferentes, dice freq, dice opt, dice wfx, ¿sí? Entonces, si quiero buscar sobre esos archivos en particular, entonces simplemente, en vez del comodín, pues el comodín lo voy a usar solamente para las últimas tres cifras, ¿no? Tres, frec, opt y wfx. Entonces, tengo que el ciclo pro, eh, barra el piso, que es esto, este mismo, todos comienzan con ese nombre, con este otro nombre, barra el piso, y le coloco el comodín, comodín, Quiere decir que va a buscar solamente en esos tres archivos, porque no hay más archivos que comiencen con la palabra Cicloprop, sino que le doy Enter, que ahí solamente me busco sobre esos tres archivos en particular. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero buscar solamente eh, en estos dos archivos, en el archivo OPT y en el archivo WFX? ¿Qué tienen esos dos archivos que no tenga este? Pues que OPT tiene solamente tres, eh, O, tiene tres letras, WFX tiene tres letras también, eso es tan en común entre ellos dos. Y en FREC eh, tiene cuatro. Entonces, esa es la diferencia. Y para buscar solamente con los que tienen tres, con los que tienen tres, voy a usar otro comodín. Este comodín ya no va a ser el asterisco, sino la tecla, perdón, el <coughs> signo de interrogación. El signo de interrogación, pues, ustedes ven, el comodín me reemplaza todo esto. Todo esto. ¿Sí? El signo de interrogación me reemplaza solamente una letra. Entonces, si yo quiero buscar sobre los que tengan tres letras nada más, yo simplemente voy a tener que escribir tres signos de interrogación. Y le doy enter y solamente me buscó en esos dos archivos, en OPT y WFX. ¿sí? Solamente me buscó en esos dos porque esos dos tienen tres, eh, tres letras nada más. Y esas tres letras fueron reemplazadas por los comodines de admiración, de interrogación. ¿Qué pasa si yo le coloco otro, el cuarto eh, signo de interrogación? Pues solamente me va a buscar un solo archivo. Y es el que tiene cuatro letras al final. Esto funciona, bueno, aquí quizás el ejemplo no es el más adecuado, pero funciona en, en, otros, en otros casos. ¿Qué más, qué más podemos ver por acá? Pues ya creo que se me está cumpliendo el tiempo y tengo reunión ahorita con el coordinador del programa, entonces, eh, pues creo que, eh, Martina, no, creo que después de, de estar utilizando esto, ya el inglés ni lo necesita, simplemente sabes para qué sirve cada archivo, e inclusive si no si sabes para qué sirve el eh, comando ls, simplemente tú haces una búsqueda en Google, y básicamente te dice qué hace el comando ls, eh, no sé, el comando remedir, y ahí, o sea, existen muchísimas páginas en español que te, que te van ahí hablando, si está de novato a novato, etcétera. No es necesario que sepas inglés para poder empezar a escribir comandos en Linux. Esto es simplemente por si en algún momento están en un apuro, pues allí escriben eh, eh, grep menos menos help, él les da la ayuda de esa en particular. Pero si no entienden allí, simplemente ustedes se van a a Google y entonces comando grep, inclusive si no saben cómo se usa pueden buscar ejemplos y, y ahí está cómo usar los, los comandos en Linux. bien eh, eh, Bueno, esos son comandos así, para por, por, por, por encima, existen muchos más comandos, cada uno de estos comandos es un programa, estos que están aquí en la parte izquierda son programas estándar, es decir, que vienen con todos los Linux instalados, o sea, no tienen que instalarlo. Estos que están acá, algunos, algunos eh, tienen que instalarlo, otros no, Creo que el comando date es estándar también, el comando cal debe ser estándar también. Y bueno, de esa manera eh, debo finalizar la sesión del día de hoy. En, en la próxima sesión, bueno, antes de finalizar... Para la próxima sesión, yo les voy a mandar eh, una, una lista de comandos que ustedes deberán correr o ejecutar en, en Linux. Y, pues, de, sacar información sobre, sobre esos Un, Una lista allí de tipo, tipo tarea. Eh, igual, nuevamente, si no, si no conocen, si no tienen Linux para utilizarla, pues pueden buscar en Google para qué sirve tal comando y... Y allí entonces vamos a resolver ese... Eh, sí, esta clase voy a dejar de grabar ya. Eh.